al estudiante desde una doble perspectiva. En primer lugar, a intentar informar al estudiante de aquellos ámbitos de trabajo, de ámbitos profesionales en los cuales um, existe una mayor um, real en este momento, o potencial en el futuro, demanda de trabajo. Y por otro lado, um, organizar una serie de actividades en forma de talleres, en forma de cursos de formación, Um, en concreto, en, en, en nuestra universidad, en la Universidad de Virgili, tenemos um, la unidad que se encargaría de, de, de este aspecto más prospectivo, más de análisis detallado de, de, nuevos, de nuevas profesiones, de, de cómo está evolucionando el mercado de trabajo, de cómo el mercado de trabajo está incorporando los estudiantes universitarios eso se realiza desde el observatorio de la ocupación que podríamos equipararlo a una unidad de, de investigación en cierto modo y la parte más asociada a contacto con el estudiante al, a, la, a la tarea más, más directa de, de, de, de aconsejarlo de, de, de, de dirigirlo hacia ese tipos de actividades estrategias más eficientes en el momento de entrar en el mercado de trabajo se realiza desde el centro de atención al estudiante en cual hay una unidad uh, en el centro especializada en, en los aspectos de bolsa de trabajo de prácticas de formación para la inserción el sistema de, de trabajo tradicional que se consolida a partir de la segunda guerra mundial es un sistema en el cual el trabajador tiene uh, unas tareas asignadas muy claras, muy precisas en las cuales uh, salirse del guión no era eficiente económicamente En este entorno productivo, el trabajador, las cualidades de este trabajador estaban asociadas a unos conocimientos técnicos suficientes para poder realizar sus tareas correctamente y básicamente a partir de aquí, era, um, la idea era tener un trabajador um, monótono en un sentido de previsible. Este entorno productivo varía enormemente a partir de las llamadas crisis del petróleo, mediados finales del año 70 y básicamente lo que conlleva es un cambio de modelo de consumo asociado a las, a las nuevas posibilidades tecnológicas y a los nuevos descubrimientos en cuanto a materiales y, y, y en cuanto a... A, a técnicas productivas que uh, cuando lo cuando sumamos a, a estos procesos más tecnológicos, más de, de, de cambios en, en, en las estructuras y procesos sociales a todo proceso de globalización que hemos podido um, observar y, y sufrir en algunos casos um, a, a partir de estos años 70 um, configura un nuevo um, modelo de consumo en el cual um, los bienes que se llevan al mercado tienen que tener unos componentes de novedad, de innovación, de diseño de, de ajuste a un cliente individual, no a un cliente colectivo como antes que hace que el entorno productivo sea mucho más imprevisible con lo cual elementos que antes no eran importantes como puede ser la capacidad de trabajar autónomamente la, la capacidad de comunicarse con tus compañeros o con tus superiores para intercambiar información y tomar decisiones rápidamente la capacidad de plasticidad, de, de innovación, de saber encontrar los problemas y solucionarlos rápidamente todos estos elementos que, que estoy comentando y que se han venido en el rebota a comentar a, a, a considerar las competencias transversales esas competencias que nos permiten actuar en entornos diferentes en muchos, en muchos puestos de trabajo que pueden ir desde el sector manufacturero a sectores de, de servicios Pero pues estas competencias son las que en este momento a innovar, innovadora, de innovadora, de comunicación capacidad de análisis, de información de trabajo autónomo, de trabajo en equipo este tipo de competencias son las que, en este momento, los empresarios buscan en sus trabajadores. Es, es importante um, plantearse el proceso de inserción laboral como un proceso que hay que planificar, que hay que diseñar y que hay que um, buscar esos um, elementos que nos van a permitir um, insertarnos exitosamente en la vida. ¿Cuáles son estos elementos? Um, bueno, en primer lugar, uno tiene que tener claro cuál es su, su objetivo cuando se busca trabajo. Y como objetivo um, hay, que ser, hay que ser ambicioso. Me refiero a la idea de um, cuál es, um, en el, como, mínimo, en el medio plazo, como mínimo en el medio plazo, cuáles son mis, mis, um, mis objetivos, cuáles son mis Uh, aquello que yo deseo conseguir en mi vida profesional, que se debe concretizar en determinados puestos de trabajo, en determinados sectores um, yo quiero ser director financiero de una gran empresa pues, pues, pues hay que hacer claro que este es el ámbito uh, en profesional en el cual me quiero desarrollar, hay que tenerlo claro porque hay que diseñar bien um, cuáles son las características uh, competenciales e incluso actitudinales y técnicas que requiere una carrera profesional que nos lleve a este objetivo marcado um, de, como he dicho, uh, director financiero en una empresa. Um, una vez sabemos cuál es lo, qué es lo que yo quiero, cuál es, lo que, cuál es el objetivo que yo me marco en mi vida laboral profesional, hay que ver qué es lo que, um, cuáles son las, las competencias, las características técnicas que pide este puesto de trabajo y ver si eh, es lo que nosotros nos ajustamos a este perfil. Es interesante realizar este proceso de ver qué es lo que yo quiero y qué es lo que el mercado de trabajo, estos puestos de, tra de trabajo que, al cual yo quiero acceder, nos piden Verlo de una perspectiva técnica Hacer lo que se llama un estudio de mercado Ver cuáles son las tendencias En el mercado de trabajo De, de nuevas profesiones Las características competenciales De estas profesiones Y esto es a, En este momento Es posible hacerlo Porque tanto instituciones De carácter privado Como pueden ser centros de estudios O las propias empresas intermediarias en el mercado de trabajo, como pueden ser empresas de empleo temporal o empresas de estudios de, de, de headhunters y, y empresas que están realizando um, estas funciones de, de encaje entre lo que, um, las demandas de, de las empresas y las ofertas de los, de, de, de, los, de los trabajadores. Yo os sería que, que buscaseis información a, a un nivel un poco más general lo que se llama tendencias del mercado de trabajo a nivel de, de tipología de trabajador por nivel de estudios, por ocupaciones um, uh, en qué sectores productivos se está creciendo que esto lo combinéis desde una perspectiva de, de más estratégica de, de crecimiento de sectores de, de qué sectores están generando más capacidades exportadoras um, porque eso también tiene influencias importantes sobre el perfil y también lo combinéis con, con incluso estudios o, o informaciones más cualitativas de las definiciones de perfiles profesionales ¿no? la idea, si queréis entenderlo de esta manera, sería que queremos ver o deberíais informaros a nivel más cuantitativo cuáles son esos, uh, esos sectores, esas profesiones que están creciendo más cuáles son esas profesiones, esos um, sectores que en, en vuestro entorno territorial, en vuestra región, en vuestro país, son más, son más uh, competitivas y por lo tanto tienen mayor capacidad de crecimiento y que eso lo combinéis con eso, informaciones más cualitativas, uh, más directamente relacionadas con perfiles competenciales, con uh, estudios concretos, ¿eh? tipología de estudios, de formación concreta que se necesitan, de un carácter más cualitativo.